Pues eh, yo creo que ya este tema ha cerradito, que está, está, está Sergio ardiente por hablar ya del puto Arnold, ¿eh? ¿qué pasa con el Arnold? Bueno, a, ver, ¿a qué le tiramos primero? ¿Al Arnold de...? A la... Es que claro, es que el Arnold, que ya no se llamaba ni Arnold, se llamaba no sé qué, Experience. El experience, el Experience. Pues eso el eso experience es lo que quiero que pintes, es un, poco, por... un, poco, un poco burdel de carretera, el Experience. ¿Por qué se llama Experience y no Arnold? ¿Qué ha pasado ahí? A mí? Pues, pues que básicamente Arnold, el mensaje del campeonato era el viernes y el jueves Arnold dijo Escucha, pero así, que no voy a poner un pago y quitéis mi nombre o os denuncio Pero Arnold, ¿cómo haces esto? Que me suda la polla, que me llevo mi nombre y hizo eso Los dejó sin un pago de premio le quitó el nombre, y Haney también dijo que los iba a denunciar Y bueno, al final Jim Manion tuvo que hacer frente a los premios de los competidores ...creo que bajaron circunstancialmente... ...pero... ...es que yo creo que Arnold... Eh, ...al final Arnold es un negociante... ...y para el Arnold... ...hoy en día el culturismo es un vehículo... ...y si no le gusta... ...a ver, ya, ya yo creo que ya está... ya ya ...el señor ya chochea... ...porque después de lo que le hizo a Chris Walker... ...de, un, de que por sus huevos toreros dijo que no le daba el trofeo... ya, eh, o sea, se ha marcado unas patinas... ...y Arnold lleva ya décadas patinando... ...pero es que esto ya, tío... Cogió el tío el día antes del campeonato, después de la chapuza de Sevilla, a ver lo que me ha es que me deje el nombre en Sevilla, y este campeonato, que oye, que estaba bien, era un campeonato grande, con prestigio, bueno, parece que le quieren dar prestigio y tal, lo, el día antes dijo que este piraba, o sea, pero el día antes literalmente. Claro, pero es que en el de Sevilla, no, no sé si las cifras que me han dicho son ciertas o no, pero Me da, Arnold, me da, me da vergüenza ajena que habláis de Sevilla, que si en mi provincia se haga algo así, tío... Joder. Sí, pero es que creo que le dan 300.000 euros simplemente por poner el nombre Arnold Classic, es lo que se lleva Arnold de Canon por poner tal, creo que es eso, o eso me han dicho, y él no pone un pavo en premios. Entonces, ¿qué más le da? Pues es una patata, dame los 300.000 euros y se acabó. Pero si ya dices tú que en el de UK tenía él que poner el dinero de los premios y demás, diría, pues mira, esto a mí no me sale rentable a tomar por culo y se acabó. Porque tú dices, es un negocio, si es que esto al final es un negocio. Sí, pero pero todo esto, todo esto va con firma, o sea, con contratos firmados y con historias. Entonces, eh, supongo que bueno, no es tan fácil como decir bah, me apetece voy, me apetece no voy. Lo que pasa es que bueno, Arnold es Arnold y se puede pasar los contratos por, decir. por los no le dé la gana. No pero, es fácil romper un contrato para nosotros, pero a Arnold pues, le suda la polla, ¿sabes? Como claro. si está en, en gorra y en bicicleta. ¿sabes? si tiene un burro dentro de casa. Oye, ¿vale? que suda la polla. un de de letras pequeñas. Mira, mira, mira aquí, aquí fue. Incumplimiento de contrato. A tomar por culo. Me lo ya llevo. Está. Y ya está. ¿Y qué le vas a decir a Arnold? A ver. ¿Te vas a pasar en el culturismo? Sí. Te lo desespoña. pasa por ahí, por el Mister Olimpia. Es <risa> el dueño del cortijo. Y bueno, hablando de armas, pues lo que más nos tocó eh, lo de Chema, lo de Madermann. Eh, yo, yo he visto la forma que le midieron a Poco y no, y no les pachurran cuando le medían al chaval. No sé, en el vídeo se ve que le están apretando para abajo. Cuando lo normal es cuando te, de toda la vida en has dicho, tállate. Y uno sube para arriba un poco. Él tenía el peso muy bien pillado y yo lanzo una pregunta... Yo os explico, hoy estoy hablando mucho de perros, os explico. Cuando yo estaba en el mundo del perro, vale, eh, yo, yo tenía un rango, eh, éramos cinco jueces con mi titulación a nivel mundial. Los perros se jugaban entre estallas, ¿no? digamos, la mini, la estándar y la, y la gigante. Si yo como juez especialista jugaba a tu perro una vez como mini, ese perro nunca más se podía volver a medir. Ya iba a ser siempre mini. Entonces me pregunto, si ¿sí, Chema se hizo PRO con una medida, ha ganado cinco campeonatos PRO. Cinco. Eh, porque no es más lógico que a los clásicos se quede una medida registrada y que ya simplemente se les pesen. Para bien o para mal, no puede haber picardía. Porque si, si ya tú estás registrado con uno, con unos 65 y puedes medir 85 y puedes pesar 85 kilos, si el día del caminato pesas 86, no puedes decir no medirme y queden más. Entonces. Porque a los clásicos yo creo que sería muy sencillo que subieran su archivo de culturista profesional con su medida estandarizada. Sí, sería una opción que quizás a nadie se la ha planteado o nadie... Ganarían eh... dinamismo en los pesajes, evitarían polémicas. Y es que no hay lugar al engaño, porque dicen, sí, bueno, y, y si pesa de más, si pesa de más, evidentemente la talla con la que tiene ya no puede, ya no puede volver a ser medio... Porque esa medida, digamos, por ejemplo, cuando ya te han medido tres veces en una competición, tres, tres tallas. O sea, yo lo que yo no me creo es que pese más la vez que la han tallado aquí, en Inglaterra, que las seis veces que la han tallado en profesional. No lo puedo entender. Que la han tallado seis veces mal. Y, una, y, y esta vez bien, y esta vez que cuenta. Hostia, yo creo que es un poco absurdo, ¿no? Sí, la verdad es que mucho sentido... Aunque sí que es verdad que los tallajes, centímetros arriba, centímetros abajo, todos... Los que nos hemos tallado muchas veces sabes que varían, ¿sabes? Según el campeonato, según tal... Tres, cuatro, cinco medidas. Cuando ya tienes cinco medidas, te tomas tomar por culo y te quedas. Sabemos sí, que bien. por la diuresis se pierde un centímetro, pero tú tienes... Tu, pero sabemos que en cuanto bebas lo vas a recuperar, pues ya tienes tu registrado. ¿Qué que han medido? 75... ¿Por la diuresis carda, 1, 64. Pues 1,64? Pues 1,64. 1,64 se puede pesar tanto. No puedes pesar más, nunca más. Eres profesional. Ya está. Si pesas menos, hoy es tu problema. Pero tienes un máximo para pesarlo. Yo creo que es bastante lógico lo que estoy diciendo. Sí. Igual que tienes tu carne pro, dentro del carne pro, tu ficha culturista clásica. Mide tanto. Puede pesar hasta aquí. Si te pasas de esos kilos, no eres apto para competir. Pero si tienes ya la medida. O, o, o vamos a ver. No va, un tío no va a dar el estilo con 25 años. Bueno, espérate, a ver, que la gente ahora utiliza mucho las EH y te ves un tío que se hace pro con 1,60 y acaba la carrera deportiva con 1,95 y te dan no a gusto y ya toma por culo. Claro. Pero bueno, de todas maneras, esa, esa hipótesis está bien y es, y es lógica y estaría muy bien. Claro, al final el caso, la realidad es que no da, no da el peso. No, no da el peso y cada vez le cuesta más trabajo dar, dar ese peso, ese kilo y medio que, que, que se No, él pasa. iba con el peso dado para su altura. Vale, Pero entonces altura, Sergio... ¿eh? pero dices, que, que en este campeonato la han metido en la categoría de menos de unos 1,65. Claro, midió me menos. Vale, me dio vale, menos. vale. Pero él iba, o sea, yo hablé con él y me dijo, el peso ya lo tengo dado, tío, <coughs> un día antes, no, el peso ya lo tengo de puta madre. Porque él tiene un peso asociado a las seis veces que la han tallado. Y yo, cuando he tenido ese crítico con, con, con José, no he sido. ¿Sí? Y él lo sabe. Pero es que me parece ridículo, tío, que la han medido seis veces, ha competido seis veces en pro. No puede ser que pese más este que los seis anteriores, tío. Me parece ridículo. Me parece tan fácil como que el competidor profesional tenga una ficha. Estamos en la era en que todo está informatizado. Es que es súper sencillo. Usted, José María mete ¿cuánto, ¿cuánto ha pesado? ¿85? No, mire, usted en su ficha deportiva puede pesar un máximo de 84 porque en su ficha deportiva ni de tanto. No nos cuente películas. Sí. Sería una buena forma. Buena forma. Además, los pesajes que irían rápido, porque sería te subes, ficha, vale, alto, para adelante, el siguiente, otro. No la, el mamoneo de meta, yo me peso. Evitaríamos picardías, además. Evitaríamos, uy, en este me estiro, en este me encojo, en este. no, no, no tú ya tienes tu medida, te dan por culo. ¿Y por qué no decirlo, tío? Eh, y, y que, o sea. Que Peter Molnar no se haya tallado, que, que, que, que, que Madelman no se haya tallado y que, coño, ganó un inglés. No, pero Peter Molnar sí se ha tallado porque la toca salir claro. también en 2-12. Claro, pero también se pasó de talla. Claro, por eso, por eso que también se pasó de talla. Claro, o sea, los dos buenos no dan la talla y ganó un inglés que ganó el año pasado. Sí, ¿y, qué, y, qué, ¿Y qué opináis? Porque Peter Molnar ha quedado mejor en, en 2-12 que, que Madelman que y lo lógico era pensar que Peter Molnar hubiera quedado mejor, quizás que incluso que hubiera, que hubiera sido ganador. Eh, ¿Qué os parece eso? Porque Peter Molnar parece que nadie ha dado un duro por él, pero la madre que le parió con... ¿Cómo está? Yo había el campeonato y es que a, a José más se le en el escenario. hombre es un Aparte, si, si él ha si posta hubiese ido a 2-12, pues hubiese salido mucho mejor y con mucho más peso, está claro. Pero claro, ten en cuenta que él intentó dar, se quedó con 83 kilos o algo así, claro. Luego ya es comer, ya, ya no estás en tu puesta a punto. Y luego en el escenario, yo hablé ayer con él, no era él. También, y yo, supongo que vosotros tenéis una opinión diferente. Yo, a HM más ahora mismo, yo, HM ahora mismo y, y se lo he dicho a la que no se caliente, porque ahora todos son de no, 212, estás de puta madre. Tío, no nos volvamos locos. Es un, es un hombre que el año pasado ha sido el culturista Classic. Que más campeonatos ha ganado en todo el mundo. Cinco seguidos. No nos flipemos porque en Classic, en 212 esto no iba a pasar. Tendría que cambiar mucho el panorama. O sea, yo entiendo que ahora la gente y en los comentarios no. Que se pasa 212. Sí, claro. Nos hemos olvidado el carrerón que tiene en Clásic. Hay que tener un poco más de respeto. Está bien animar y tal, pero pues vamos a poner los pies en la tierra. No, sea, hombre, si y además Poner en igualdad de condiciones con un Ángel Calderón, seamos si objetivos. No, no, porque tema que... es muy bueno en lo suyo. Chema, Chema tú, tú le ves a él solo y es espectacular, súper bombeado y tal, pero ahí mismo se le veía en el vídeo que era pequeño al lado de los otros. O sea, es que una cosa hay que, es... Hay que retomar su carrera de otra manera, enfocarse de otra manera, y yo creo que donde está está perfecto. Que el día de mañana quiera dar el paso a, a, a, a 2.12 como queones, pues que lo dé. Pero el día de hoy yo creo que Chema tiene muchísimo que decir en clase, pero muchísimo, que es un potencial 5 de la Olimpia. Y que yo creo que la gente está un poco, un poco derrotista por esto que no, no ha sido más que un Que a lo mejor otro, un tío con, con potencial de, de top 5 en el Olimpio hubiera dicho que ven por culo que yo no salgo en 212. Para mí dio un paso adelante. Y eso dice mucho en favor de él. Pero eso que tampoco nos empañe, que se va a un su super top en Classic. Que ahora parece como, no, venga, pasa a 212. ¿Qué pasa? ¿Ya está muerto para Classic porque ha metido un centímetro de menos? No, tío. No, no, no podemos saber que tiene un carrerón en Classic. También es verdad, Sergio. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también es verdad que Shema cada año, el progreso es notable. Es decir, yo no sé qué va a pasar el año que viene o el otro, pero si sigue con esas mejoras muscularmente que tiene cada año, es que es complicado. Lo tiene complicado, pero no puede dar ahora mismo, o sea, tendría ah, no, que, no, sí, sí, tendría sí, yo que enfriarse después, ¿no? y retomar todo. Es que como la gente está diciendo, no, que ha quedado séptimo en el, el otro día. Sí, bueno, que ha quedado séptimo, pero ha quedado... Primero, él no se veía a gusto en el escenario. Me parece no, que la gente... No, no. O sea, la gente Es muy fácil decir, le faltaba actitud. Hostia, es que si quiere salir con una botella de champán, que estamos hablando de un tío, que hubiera ganado el campeonato en su peso, y encima queremos que salga aquí, que yo, yo, yo soy él, con este palmarés que tiene. Yo yo no salgo en los 12, no tengo nada que ganar. Yo me quedo y me hago cuatro fotos y me vuelvo a mi casa. Yo creo que no tendría que haber salido en 212, Sergio. Yo lo creo también. Yo creo que no debería haber cambiado. no aquello que, bueno, ya que estoy aquí salgo y tal. Y más porque yo creo que, y ahora, ah, yo creo que la gente siempre quiere, pues eso, ¿no? La novedad, que se pase a 212 y tal, y a veces lo decimos, ah, no analizamos la situación y es como que tal. vale Yo creo que él no está dispuesto a pasarse a 212, porque una preparación para 212, para él... Le supone un cambio radical, súper drástico. Mucha más implicación en comida, en entreno, en todo. En todo. ¿Vale? Entonces, te... no... Yo creo que le gusta no. verse bien. No creo que él, él quiera, no lo sé. Yo tampoco lo conozco personalmente que eso. Yo no creo. Yo creo que se siente cómodo. Y ahora os voy a decir una cosa, a ver si opináis como yo. Eh, no vamos a discutir lo que es eh, Chema, lo que es Malman, ¿vale? La, la, la, la línea que tiene, muscularmente como es, un tío súper redondo, bien hecho, eh, le cuesta mucho dar el peso. Vale, nosotros los cuatro somos competidores y yo creo que con, con bastante experiencia. Eh, tanto cuesta dar ese peso y quitarte ese kilo y medio, yo, por mi experiencia y como yo he trabajado yo, escúchame, y bueno, lo que pasa es que la mentalidad de culturismo open es, voy a intentar salir con lo máximo posible con ese punto que se me vea a tope, ¿no? Pero ¿no creéis que planificándolo bien y aparte no sé, y teniendo a un tío como Fran detrás, escúchame más que controla a Fran ¿sabes? ¿no crees que se puede quitar ese kilo y medio? ¿vale? y encima se le va a ver mucho mejor encima del escenario, yo yo creo que se confiaron es que es lo que te digo, es que yo hablé con Chema el día antes, yo, yo hablé con Chema cuando estaba empezando la puesta a punto. Me pasó una foto y dije, joder, tío, se ve espectacular. Y me dice, bueno, tío, y sobre todo el peso muy amarrado, me dijo él. Dice, tengo el peso súper bien. Entonces, claro, yo, la referencia que tenían era la correcta. Yo entiendo, esto hablo por lo que yo vi en el vídeo. Y Raúl, yo creo que aquí va a estar de acuerdo, bueno, yo creo que va a estar de acuerdo. si hubiera tenido problemas de dar el peso, hubiera cargado únicamente con tortas, hubiera un, hecho un corte de agua más radical había herramientas, porque un kilo hay herramientas, escucha, yo me enchufo un enema, vamos, que dejo todo, vamos, o no como durante un día entero y luego ahí sabemos que hay fórmulas para ganar más rápido, pero claro, es que era un imprevisto que se presentó, porque ellos lo tenían planificado en el peso de siempre, porque ya te digo que yo hablé con Chema y me dijo, no tío, sobre todo estoy, estoy tranquilo, porque el peso lo tengo amarrado, porque todo va bien, claro, tú llegas allí y ya es que no había capacidad de maniobra, entonces o sauna o un enema o qué haces, claro es que en este momento yo creo que ahí ya, pero sí evidentemente sí me consta que ahora la planificación la planificación, Paco va a ir en base al peso bajo, de la talla de abajo exacto, o sea si pero, me consta pero, que no va a ir, en vez de 84 va a ir a 83, 82 y medio pero es una cuestión no tengo, claro, si llega, ahí, si llega y planifica para dar 83 y llega allí la semana que viene y dice, no, no, que mides 1,62, que tienes que dar 81, pues vamos a estar en lo mismo. No, hombre, no creo, pero yo estoy convencido, ¿vale? Eh, que Chema, ¿vale? Porque, bueno, las formas que tiene como luce en el escenario, sale con un punto muy bueno. Pero yo creo que apurando un poquito más y buscándole ese puntito más de definición, escúchame, Chema cambia, le cambia el físico, sería intocable intocable y ya me hablo y ya me meto digamos en la en, en el víster Olimpia, en el top de arriba total eh o sea ese puntito más vale yo yo lo que lo que lo único que le he hecho a faltar bueno aparte luego la línea la forma pero es un puntito más de, de de ya no de separación porque es muy separado pero de ese músculo un poquito más duro Sí, también yo creo hay que el, hay el componente que sabes que tiene ese músculo de negro que es tan redondo, pero no tiene esa esa, esa, esa extra de, de de de tamaño, blancos, o, bueno, yo no, pero algunos blancos. Claro, es que... La piel, eso ya eso ya forma parte de, de sí, la piel de, de, de, de cada uno. Negros, redondos y duros como tú dices, Paco, es que era Coleman. un tipo de músculo más tipo Flex Wheeler. Eh, entonces, claro, claro es lo que pasa, pero yo, a mí el único miedo que tengo, sinceramente, es como ha salido en 212, que luego en el oriente digan, ¿ves? ¿Ves? Es que claro, es que, que es una excusa. Que ya vayan a tomado la matrícula como 212. Entonces, yo, yo, yo no hubiera salido en 212. Yo me hubiera vuelto a casa y le he dicho, ponme, bueno, a ver, no me da el peso, pues no es el peso. Yo, yo no que hubiera salido yo no hubiera salido a 212 ya por principios y tal, y aparte si no estás conforme que, que no te has metido en, la, en lo que es y tal, yo no hubiera salido y te, voy a, y te digo más una cosa y si salgo a 212 eh, escúchame, la actitud no era la correcta y yo sé que dices, vale, es que después de lo todo, pues no salgas, no salgas ¿vale? cuando sales encima del escenario no puedes tener esa actitud, ¿vale? tienes que estar con una actitud de, bueno vale, no estoy maputeado eso y tal, pero si decido salir Escúchame, yo creo que también eh, la actitud, no sé, dice mucho de, ya no de cara a la clasificación, que, que bueno, actitud sí, si estás ahí ahí, pero si hay mucha diferencia, por mucha actitud que tengas, no, no te vale de nada. Pero, pero dice mucho de la personalidad del atleta, de, de, sabes, ya, no sé, por la gente que, que te sigue, que le gustas, qué tal, si sales al escenario, sabes hacerlo bien. Y lo vi como, vale, que sí, que yo lo entiendo perfectamente, ¿vale? Yo a mí me ha pasado alguna vez también que sales a un escenario cuando no estás a gusto y tal, pero tío, no sé. Yo realmente, mmm, fue para mí fue una equivocación salir en, en 2.12 y sí que es verdad y también entiendo a la gente que lo quiere ver ahí arriba, ¿vale? Porque, porque yo a veces he dicho que me gustaría verlo ahí, pero porque creo que es un tío... Que, que está muy limitado ya, está al borde de la categoría, ¿y qué va a hacer más para mejorar? A no ser que buscar un puntito de calidad, el peso está súper ajustado ahí, ¿qué tal? Eh, creo que es un tío con potencial para, con el tiempo, en progresar y poder ser competitivo en 212, pero bueno, eso ya se vería, pero, y por eso, por la actitud de decir mejorar, ¿no? pero yo creo que como Classic yo creo que es su categoría. Para 212 le quedaría, y habría que verlo, mucho camino todavía por recorrer. Es que además el problema que tiene las patazas que tiene. Que Tiene unas patorras que te cagas. Entonces, claro, eso es un lastre al final para dar el peso en Classic. Yo ya te digo, yo eh, no me gustaría que lo, tomado, que lo hubieran tomado la matrícula. Y esto que has dicho de la actitud, yo creo que es una pregunta que, que, que, que nos hemos planteado todos y es que pasa con, qué puede pasar con un atleta, con un atleta que está acostumbrado a ganar, a ganar, a ganar, a ganar, y pasa con otro día como pasó con Chema, que no te llaman en la primera comparación. Y claro, es que eso, eso yo creo que, que retumba, retumba porque además ahora son deportistas que tienen muchos seguidores, que tienen mucho foco encima de ellos. Y claro, yo le vi, yo, yo le estaba viendo en directo y dije, no, tío, este no es el maderman que yo conozco. Que, que, que, que se pone ahí en medio, que se posa como estaba. Yo le había exagerado, pero también es que tuvo problemas, se desmayó, eh, fue, fue todo muy accidental, eh, no se sentía a gusto. Entonces, eh, al final, la cabeza del deportista sabemos que cuando estás con el, corta, con el agua corta y todo el rollo, te puede ir por cualquier lado. Y bueno, yo sí creo que quizá no ha ido a salir en 212, más que nada con vistas a su proyecto. O sea es decir, con vistas a mi proyecto esto me puede beneficiar, yo creo que le iba a perjudicar más, porque en 212 lo tenía complicado para ganar porque no estábamos lado a la categoría porque, joder eran 14 kilos de diferencia es que al 212, Raúl, tú sabes que la gente va con 96, no Totalmente. va con, con 85, no va con, van con 96, es como cuando vas a un mundial a menos de 90 y van todos con 89 900, sí, sí, sí, sí, al límite claro, son 14 kilos 14 kilos en una categoría que además la 212 es súper homogénea porque tú en el Open, ya te ves a Bona, a Rami, a otro, a Maroto y son diferentes estaturas, diferentes estructuras. pero es que lo, lo, los Open son todos sacados por molde, 1.65, 1.68, tal, todo pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Entonces, claro, son estructuras ya muy muy, muy hechas a la categoría y hay más del mal, pues evidentemente nada para que en 212, tendría que hacer una planificación completa. No puede hacer, como la gente está diciendo, prácticamente que la semana que viene se pasa 212 y que le vaya a ir también como un clásico porque eso no va a pasar porque es que además Chema, lo que hemos dicho eh, eh, Robert y yo un clásico solo se le exige que dé el peso si Chema tiene el peso amarrado Chema es un tío excelente porque tiene un fisicazo y yo creo que va a ser yo creo que es un tomo limpia